Como documenta, trabajamos todos los días para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables, como son las personas privadas de libertad, mujeres, adolescentes, personas en conflicto con la ley, personas con discapacidad intelectual o psicosocial, poblaciones históricamente invisibles por diferentes razones, por estigmas o porque no es evidente su discapacidad. Queremos lograr un sistema de justicia justo, incluyente. Estamos conscientes que la mayoría de las personas afectadas por el sistema de justicia provienen de por sí de contextos de vulnerabilidad. Por lo que también, para cerrar el círculo, trabajamos para garantizar la inclusión de esta población en la comunidad sin estereotipos, disminuir la estigmatización, prevenir situaciones de discriminación. ¿Qué queremos construir? Un sistema de justicia que funcione, operadores sensibles, capacitados, leyes acordes a los estándares internacionales, prácticas judiciales sin discriminación, un sistema de justicia incluyente para todos, una sociedad segura, un tejido social más fuerte. Creemos que las soluciones a los desafíos sociales más relevantes no tendrían que surgir por accidente, sino por diseño. Utilizamos la innovación social para crear puentes entre mundos de problemas y mundos de soluciones. Esto nos hace diferentes. Utilizamos estrategias diversas y eso nos caracteriza. Hacemos litigio estratégico, damos asesoría jurídica, capacitamos actores, producimos materiales visuales, utilizamos las artes para sensibilizar, trabajamos con el legislativo para mejorar las leyes, trabajamos con el gobierno para impulsar mejor política pública. Nos caracteriza que innovamos con programas pilotos. Transformamos la vida de la población con la que trabajamos porque los visibilizamos, echamos luz sobre temas opacos, porque los empoderamos, les hacemos ver sus derechos, alzamos su voz, contamos sus historias y así lograremos tener una sociedad que se mueva y por consecuencia un gobierno que responda.